Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero 7.0 Continuamos aquí donde lo dejamos En este maravilloso juego Llamado The Love of Us Parte 2 <ríe> El último de nosotros Vale Aquí con las cocinillas Como me gusta a mí esto Oye Estas cocinas molarían para <ríe> Para el 7 day today Bueno, matamos a esto, Vale Tenemos lo de las esporas esas, ¿no? Allá, para allá, vale Creo que entramos por aquí A ver ¿Dónde? ¿Aquí abajo? ¿O dónde? Oh, es que se me va Hay uno abajo, eh Cuidado aquí que nos caemos <ríe> Vale, ahí hay una entradita, eh Supongo que Hay que llevarse abajo ya, eh Ok Venga, vamos a ver. Los infestadillos, estos y rollo. ¿Hay alguien? Sí, sí, sí. Hay alguien por aquí. ¡Hola! ¡Amigos! Vamos a hacer amigos. Arriba lo matamos antes, fenómeno. Vamos, ¿cómo nos lo montamos? Vamos de... Aquí hay uno. Y ahí es que nos vamos a caer <ríe> Y no puedo tirarme De momento Venga, vamos para abajo Vamos a cambiar la ballestita, venga A ver dónde está el amigo, míralo ahí Tenemos uno Un poquito más para arriba Listo para El siguiente ¿Dónde está, amigo Allí. mira Ven, A ver si me da la ballesta. No sea la, el virote. Ahí. Vale. No. ¿Y tú? No. Bien. Bien. Sigamos. Entonces nos podemos. No voy a poner mi máscara esta antigua pero bueno. Va a ser ya demasiada tela. ¿Esto qué es? ¿Un arma nueva o algo o qué? Vamos a ver. ¿Se parece, no? ¡Ojo! <ríe> ¡Nueva arma! No me lo esperaba. Tenemos 30. Vale. Utilizaría este de los cartuchos encendidos? Nos faltan 20 más. No sé por qué se me enciende este Ah, para este, vale, vale Bombas caseras mejoradas Silenciadores mejorados también Y más bombas caseras Pero como este ya nos queda uno nada más Pues no haremos los cartuchos Me espero un poquito, ¿vale? Y vamos a ver Este nuevo arma ¡Ujo! tenemos escopetón, el rifle Y esta nueva Vamos a probarla, que esta tiene muy buena pinta, ¿eh? Ojo ahí, parece hasta lanzallama y todo, ¿eh? Es que es lanzallama yo para mí, ¿eh? <ríe> Qué guay. Pues nada, vamos a ver. Ahí, dame mi flechita. Cafelito. Picasso o algo. Mira, mira ahí el, el virus este longo. Venga, vamos. Me quedo flipando aquí viendo todo esto. A ver, que nos dejamos cositas por ahí Aquí No lo he visto yo Pongo a mirar El virus este Me longo y no veo lo otro Vale, parece que no hay nada De momento, a ver a dónde vamos Venga Creo que para abajo Ojo Aquí, eh, con el rollito de aquí Del edificio Hay más, hay más Bueno, bueno. Y uno, ¿eh? Lanzallamas para este, ¿o okay, qué, tío? Va a venir el. El infectado este. Está ahí detrás de la puerta. Está ahí detrás. ¿Lo quemamos o okay? qué? Esto es que te oyen de momento, ¿eh? Ojo. Viene <ríe> No sé si meterle con la bomba ¡Ay, ay, ay, viene! Chupa esa A ver si viene Ahí, lo camamos un poquito <ríe> Ahí, ahí, ahí Ha gastado cinco Vale, como tenemos la máscara antiga No pasa nada Antiespora A ver Aquí nada. Qué raro que no haya nada aquí. Un servicio, un momentillo. A ver me caeré. ¡Qué mierda! <risas> Tiene que haber algo, digo yo, ¿no? ¿Para qué está esto aquí? No hay nada. Una botella nada más. Pues sí, tío No sé qué saltemos allí. Que sí, que saltemos allí No sé yo, ¿eh? <ríe> Supongo que sí, pero... ¿Eh? Tenemos algo por ahí que no veo A ver... Nada, que no lo veo ¿Se me habrá quedado arriba? Nada, que no... Puede ser que sea ahí abajo Venga, vamos a echar un vistacillo y... Miramos Estamos por aquí Por el directito Ok Vamos a echar un vistazo por ahí Cachate, ¿no? Ahí Y luego... Venga, voy a, a bichar esto un momentillo. ¿Qué es lo que tenemos que haber hecho? Vale, una, una tubería de hierro. Me la voy a cambiar porque el machete ya le queda poca durabilidad, ¿eh? A ver. El machete le queda poca durabilidad y... Lo cambiamos por la tubería de plomo. Venga, cambiamos. Vale. Unas partes tarda ahora un poquito en coger las cosas, pero bueno, eh, ¿cómo va, Levi? Va bien, va bien. Vamos a mejorar aquí nuestro arma. Ahí, claridad. Este es el que necesitamos. Y este lo habíamos hecho también, nos daba uno de durabilidad Así que bien Vale Este no lo podríamos dar, pero no me lo voy a dar Prefiero este cartucho incendiario Ya, pues seguimos nuestro camino Yo creo que ahora sí Venga, vamos a ver La está Que tiene mal de altura Tiene vértigo Y vamos a tener que dar ahí un un saltito, vamos a ver cómo nos salta Así no me caigo de cabeza Una, dos y tres <ríe> Bien ¡Ay, me cago la mano! ¡Me cago la mano! Esto estaba ahí escondido, no no me da cuenta Se esconden ahora aquí <ríe> y yo y yo <ríe> Venga, sí, es verdad, ¿eh? 10 suplementos, tenemos 40 Nos faltan otros 10 Explosivo lo tenemos lleno. Allí hay uno, pero más precioso. Había otro más, pero bueno. A ver. Aquí nos dejamos algo, ¿eh? Fastidio, hombre. Allí ahora. A ver, de un salto, a ver. No me quiero dejar nada. Uy, menos más Aquí, monedita, bien, bien, bien la Hemos conseguido La miramos Leemos, Oregón Oregón 1889 Creo que pone 59 Hasta el 2001 Muy bien, la de Oregón Oregón Por nada, seguimos Vámonos. Bueno, vi. Te veo mejorando. Tenemos que ir para allá. Y nada. Además, que camino más enrevesado por aquí, por el edificio, ¿eh? Este en ruina. Vamos cómo ha quedado. El edificio. Por aquí no tenemos nada. Uh -huh. Este podríamos fabricar unas daguitas. No nos vamos a quedar sin cinta, pero bueno, es lo que es. Venga, las daguitas vienen bien. Nos faltan 10 para, para los cartuchos. Vámonos. Que además hay que tener cuidado con estos que salen de ahí de las paredes. Lleno. ¿Para dónde, tío? Ahí abajo. <ríe> Venga, el debi como se sabe el camino. Pero muchas veces se queda ahí para ello. ¿Habrá más? Raro, eh. ¿Dónde? Ahí abajo hay un par de ellos. Vale. Vamos a ver. Por ahí no, que hay un hueco muy grande. <ríe> Y yo creo que va a ser por aquí. ¡Por el cochón. ¡Vámonos! <ríe> Al lorito, ¿eh? No me fío de la mitad de la cuadrilla. Vale, progresamos. Sí, sí, pero fíjate ahora a lo alto que estábamos. Si esto eran 28 plantas o no sé qué. Y tú, Para serte sincera, Esto es lo mejor. mejor. Dame ahí. Munición del fusil semiautomático aquí, nos vamos a caer al hoyo. No. Ok. Muy buenas. Vamos a ver aquí los servicios. Uf, los Fedra. Eso eran los militares. La, la Isaac está chungo, ¿eh? Me cae bien, me cae bien el Levin. El Lev. Un par de veces. <risa> no responde. <risa> Torturado está hecho de todo ya la vieta Está hecho de todo Vamos a ver Aquí que encontramos Más suplementos Bien, bien Me quedan cuatro, eh Bien, bien, bien Ya tenemos lo de los cartuchos incendiarios, venga Aquí Hay que Fabricar más cartuchos incendiarios Nos puede venir muy bien Vale, de momento para la escopeta Ahí Ya tenemos hasta 6 Ahora no sé cuál iré Creo que por este, creo, eh Silenciadores y tal Más bombas Usar más botiquinas Lo del impulso No lo utilizo mucho, pero no sé Y este estaría bien Lo tenemos ahí un poquito olvidado Estas tácticas de campo Para sentir los enemigos Pide 40 bueno, ya veremos, más adelante Y ya parece que no hay más nada Sí que nos vamos Para allá Sí, es verdad, por aquí Decía que habíamos avanzado Vale Yo creo que ya lo he cogido todo, ¿no? ¿Qué? Me quedan estos de aquí, nada más ¿De dónde? Ahí abajo Vale pues Vamos abajo, saltamos Ahora Por aquí Por aquí había algo Estamos llenos Bueno, a ver si podemos hacer Más cartuchos Aquí con el alcohol y el explosivo Burdu de momento no, puedo hacer más Pero bueno Está muy bien A ver ahora Por dónde salimos Está chunga la cosa Creo que vamos a tener que ir para abajo Seguimos Let's go Síganme lo bueno Nada por aquí, nada por allí ¿Queréis echarlo todo bien? Muchas veces te puedes agachar por debajo de aquí de estas cositas y todo, y hay zonas secretas. Así que vamos a ver. Hola, Trafalgar. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte por el directo, campeón. Venga, me tiro. Uy, uy, uy, uy, uy. No sé yo si... No tengo claro. Supongo que sí, que habrá que bajar ahí abajo Venga No, pero se baja para aquí <ríe> ¿No quiere? Ahí Cuidado con lo de las paredes <ríe> Habrá que bajar abajo, supongo Otro camino no hay Y hay más. Creo que es por debajo Venga, vamos a ver Dejamos caer Que vienen 50 de combustible, muy rico a ver, Aquí no hay nada, ¿no? Un ladrillo Vale, cinta Que no viene muy bien Atento, Levi No sé con qué dispararle a esto Vamos a ver balletita que va muy bien Venga, vamos a forzar esto un poco Vamos a ver si no Vale Aquí tenemos a Leo ya Agáchate No, este no buscando Debería... La, la, la muerto, oh, Dios Oh, Dios La hemos liado Si no me ha atacar por aquí Ah, que está aquí Me cago Podríamos haber dado ahí con él. Me cago en todo. arte en el infierno. Viene gordito. Te quemo vivo. Digo, te quemo muerto. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma, te destrozo. Uf. Uf, uf Ahí hemos salido, ahí hemos salido Pero me han dado, eh Me han dado ahí Bien, a tope Fuh. Hemos quedado sin combustible Bueno El fusil tenemos poquilla valillas, desde luego Vamos por los cartuchos Que va muy bien también Tengo el incendiario Cambiamos. Ahí, incendiario. Y ahora vamos a ver lo que podemos registrar por aquí. Para que salió en un momento, ¿eh? Venga. No, no, tranquila, no te suba Cuchilla. Venga. cositas, objeto para atar. Venga, vamos a hacernos. Otro de estos. Otro botiquín El crafteo El crasteo ¿vale? <ríe> ok Y otra bombita de esta No me deja Pues nada Ahí vamos Miramos por aquí Mira, salud Tenemos ahí un botiquín Pero bueno No lo sabíamos Aquí Más alcohol Así que muy bien. Es lo suyo, ¿vale? Primero, elimina los monstruos. Y luego ya se lotea. Tranquilamente. ¡Eh! ¡Qué te he visto, amigo! ¡Menudo tirazo! Le voy a pegar a este... En todas las jeta. Supongo que estaréis en la jeta. <ríe> ¡Toma <ahí>! No. <ríe> No sale Debería de salir, pero no sale A ver, que lo escuché No Bueno No me fío, ¿eh? No me fío A ver cómo me sale de aquí Ay, ay, ay, ay ¿Qué te ha Vale Entramos otro poco ¿Dónde? Aquí Venga, que nos tenemos que ir Ya está, ya ni más nada Sí, por aquí hay otra cosita más Un momentito Vamos a ver Esto no lo registra bien, que Aquí, un poquito de munición Para la pistolilla de caza Vale, pero ahí nos hemos metido algo, no, no Ven ah, al mismo sitio, tampoco. Aquí. Este, este. ¡Ojo! Estoy escuchando algo, ¿eh? Ronquío o algo. Míralo, míralo, míralo. Esta <ríe> vez estoy bien, niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigo? Ahí, ¿tenés la cabeza? ¡Toma ahí! Eh, este ya no me asusta. <ríe> no es que lo he escuchado roncar. 30 de combustible. Bueno, eh. Podríamos cambiar de arma. Bueno, se le pone, ¿no? ¿Se ¿Recarga? No. Lo recargamos. Vale. Chuché y las poras. Cómo se ha levantado, tío. Vamos bueno, a golpear yo aquí. Venga, seguimos con la escopeta. Esta supongo que será muy buena para... Parece que explota. No escucho nada más, así que no sé, tío. tenemos que coger la puerta o algo. Esto como es bastante grande. Por aquí fue donde me salieron los monstruos. Sí, sí. Sí. Pues nada. A ver. ¿Cómo esquiva? Venga, no está aquí esperando Ya estoy contigo Vamos a ver el ascensor, el hueco del ascensor Venga, arreglamos ahí un poquillo la puerta Forzamos ¿Qué vienen? No, no viene Estamos en la quinta planta Aquí podemos cambiar la palanca Pero no la voy a cambiar Venga, sáltate, ahí Ahí con el peso Veremos a ver si nos caemos Para abajo, ¿eh? Niño, salte del ascensor ¿Eh, ¿Dónde vas? Creo que se nos queda ahí ¿Quieres venir, chiquillo? Ahí Vamos va. Escuchamos un poquito Por si las moscas Aquí tenemos algo de luz. Eh. No nos lo da Pero bueno, tenemos aquí una monedita Antigua ¿Qué? Un cuarto. ¿Un cuarto de dólar? Un cuarto de qué. <coughs> ¿Qué? Wisconsin, 1845. 2002. Vale, sale como una especie de, de lince. Wisconsin. Ok. Y aquí, aquí. Perfecto. Pero la oscuridad, eh. No lo he querido to tocar mucho tampoco el gamma ni nada. Para vivirlo así, la oscuridad... Es mucho más... Una atmósfera más... Electrizante No hacía otra cosa Vale, estamos llenos de, Del fusil este Uy, que le meto al nene Era por cargar el arma, supongo Pero creo que lo tengo lleno A ver El fusil... El 18 18 11 y 7 Ahí carga un poco 12 y 6 Y sigue estando lleno Bueno, lo hemos intentado de recargar el arma Este va muy bien también, el rifle este ¿eh? Esto, poca broma ¿eh? Vale, no hay nada Y venga, otra vez otro ascensor, ¿no? No, por aquí Me dice ahora Aquí, la puertecilla eso es por donde hemos salido nosotros Venga, estamos ya cerquita, eh Ya se ha quitado la, la mascarita oh, por fin <ríe> Qué desahogo A ver, por aquí Bueno, pues seguimos nuestro camino Ojo, vamos a tener que saltar ¿O cómo va esto otra vez? Oh, le vi este ¿Por dónde? ¿Pasa, amigo? Por aquí, por aquí Ahí estamos sí, Vale, parece que si no hay más evitar. nada Está justo ahí. Apagamos la linterna lo logramos. El hotel Y el hospital Allí, allí enfrente lo tenemos, ¿vale? La Cruz Roja y bueno, vamos a echar mi tarcillo por aquí. En principio no hay nada. Eso que es, tío. Bueno. Seguimos, pues. Hacemos aquí un No. No lo veo. Sí. A ver. Es por donde ah, salido. vale. Sin infectados. Genial, eh vale de los limpiacristales vamos a los demás lo que ha pasado que Yara no se preocupe eres un buen hermano Yara se no muere puedo preguntarte algo vale te arrepientes de afeitarte la cabeza <risa> en teoría no debemos arrepentirnos ojalá solo hubiera huido Yara no estaría metida en esto vale cogemos un poquito de luz Cuidando de nuestra madre. Aquí un poquito de chilo. Aquí cuidar. con su sofá, aquí, tarea. A ver. Yo creo que son velitas, velitas que ponían aquí para, para iluminar esto de chilo. Bueno, Venga, yo creo que no hay más nada. Que hemos luteado bien. Aquí, más adelante. Miramos a ver. Vale. Munición Para la pistola Echamos aquí un leve vistazo ¿Dónde? A ver, ¿es uno por aquí detrás o algo? Aquí ¿Por aquí, por aquí? Pues no le veo el Loot de atrás, algún cajón o algo vale, una monedita genial, por eso hay que mirar muy bien ¿eh? que todo esto sin guía pues se te pasa Rhode Island, vale, 1790 2002 sale ahí una especie de mamífero o algo arborícola no sé qué será vale, no sé qué hay en Rhode Island ahí que pueda ser en un pino ahí que más ¿no? no hay en Norteamérica. Bueno, genial. Que dejaba esta monedita, así que. La pista. Ok. Vamos ahora? Voy a subir para arriba. Por aquí. Tenemos el caminito. Esto para leer, vale. Que ella te guíe. Muy bien. Vamos a la linternilla. Nada, rebuscamos por aquí por los armarios, que no hay nada. Y seguimos nuestro camino. Caminos largo, ¿eh? Ahí donde los haya. <risa> es lineal, pero... Algo lioso de vez en cuando. ¿Por qué se queda ahí mirando? Apaga la linterna, eso que hay gente, ¿eh? Con todas las armas que llevo, madre mía. Una chunga la abi. Es peligrosa, a ver También para estarse la de la parienta Que no hay que se meta contigo con, con la pitbull esta Es una pitbull No sabe lo que es el vacamón tampoco Pobrecito, niño, sé que no está oye en la sexta esa Mira cómo tiene la cara Se rajan la cara y todo Venga, al agua, pato. Y vamos a ver. El sigilo como. Se nos da. Vamos a bucear. Un momento, no, parece que haya nadie. Buceamos. Hacer <ríe> algo para arriba y me ven. Allí hay uno ya, ¿eh? Yo no sé cómo me lo voy a cargar, si desde aquí o qué. Me va a ver, ¿no? ¿Qué desde aquí? Es un pavo, ¿verdad? Ah, pero dentro del agua no puedo disparar. Ok. Claro. Está bien, porque si no tengo un despavado. No se cagas, pie. A ver, ya me han visto. Ah, vale, vale, vale. Soy yo. Soy ¿Abby? Venga, venga Estos que son De los nuestros, ¿vale? Vamos para allá No me fío Venga Pues iba a pegar un tirazo ese de ahí De la... De la torre de vigilancia. Hola, chicos Joder, nada, aquí? El bote se jodió Necesito unos suministros médicos Son para Isaac Todo esto siempre va para Isaac ¿Qué quiere? Um, no puedo decirlo. Venga, vamos Son para fuera de la base. Uh. Lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. Nora anda por aquí. Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero volverá. Vale. No estarán ahora. Información que va cogiendo ella. Venga. Ah, vamos. A ver. Vamos a escuchar. Ahora no se, cha... ahora no se agacha, a ver. Tanto escuchaba hacer está que habrá que comprarle algo a ver si termina este venga este que lleva con la caja ¿Está qué habla o no no habla ahora venga amiga. qué tienes por ahí tablillas <ríe> un poco de <risa> hemos quedado otra vueltecilla gracias venga no que haya más nada por aquí. Pero ya sabéis. Voy investigando todos los posibles rinconcillos y, y tal. Parece que no hay nada. Ok. De la torre. Ahí está el de la torre. No, es tú, Le pego un tiro y. Y fuéramos alertado a toda la base. Aquí no me dé saltar ni nada Ahí, tío ¿Qué hace ¿Durmiendo la siesta? Está ahí echadillo ¿Aló? Soñando y todo, a ¿eh? ver <ríe> A la vida de ver el brazo ¿Este qué? Que no nos deja subir Porque Claro, a lo mejor está eso Para pa estorbarnos, a ¿eh? ver Tengo un estorbo Va a poner ahí lo que sea Los saquillos que están puestos Han puesto el NPC ¿Y qué pasa, amigo? Hay otra ahí que nos puede vender algo, ¿eh? No sé. Bueno, vender, en este caso, pues, dan no, supongo... Oh, que están quemando cuerpo aquí. A ver. ¿Aún no está despejado? Sí, poco a Poquito poco. a poco. ¿Aún hay suministros ahí? ¿Cómo no? Nos quedan un montón de plantas. Oh, mucha suerte. Venga. Dice que para ahí. Pero como nos falta este de por aquí. Vamos a ver. Si hay alguien por aquí que nos dé algo de suministro o algo... ¡ep! Munición, estamos llenos. Este ahí afilando. Este con la radio y entretenido. Otro afilando machete. Afilame el mío. Ah, no, que llevo la tubería de plomo grande el Ander, campamento este, oye Venga, no creo que haya más nada, ¿vale? O oh, sí <ríe> Vamos a ver ¡Ay, ah, el perito! Eh, hola, Bert. Se lo conoce te han traído aquí? Eh, El oso Qué buen chico. Este lo podremos comprar luego Pueden comprar personajes, ¿vale? Como muñecos, así Y tal A ver, ¿dónde está el US? Creo que sería el perrito, ¿eh? Bueno, pues vámonos para la puerta Vamos al hospital Ok ¿Eh? Voy a... Gana de coger a Lely, a ver qué pasa ¿También te han mandado aquí? Sí, vaya tostón. Tana Nora. Necesito suministros. No está no en es Nora. ¿Puedes indicarme Va, va, va. Déjame hablar con Isaac. Hablad en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Anda. Y, y arrestada. Nos han dicho que se fugó ayer. Grande cubierto, tío. Dame las manos. No sé si se va a dejar atrapar. No sé. Bueno no sé si se acabará aquí la historia de Abby Parece que no Parece que continúa ¿El nene nos ayudará o qué? ¿Le aseguro que le pega ahí un flechazo a uno? Vamos a ver, la Nora Vamos a ver, ¿qué nos dice esta? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo nos puede llevar la, la contraria ¿Y a Isaac? hablado con Mani. Vamos. A ver. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad, Mel? No tenemos mucho tiempo. A Mel, la que está tratando. Estos suministros ya están empaquetados y enviados. Odio. Oh, ya me llegado tarde. No hemos despejado las plantas de abajo. Puede es que hay algo. Que Vamos sí, a ver. Seguramente, pero no es un sitio agradable. Okay. bien? Será por los cuerpos, que hay muchos cuerpos abajo en el hospital o algo. Si te pillan, yo no he nada que ver con esto. Venga, por lo menos bien? esta no está ayudando. yo Digo, paramos, a ver si me tengo que liar mira dermatología Y cafetería Vamos la linternilla Lo de siempre Se cree que es el Owen, creo, ¿eh? Se cree que está herido a El Owen Anda ¿Habló alguien? No A ver. Al hospital. Pasa, ¿qué pasa? Nora. ¿A dónde vais? Ah, vale, que Vamos no me estoy dando. La lancha ya está lista. Odio. Oh, Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Venga, lo manda para la tercera planta. Sí, Habríamos de con la lucecilla apagada, pero bueno Yo sigo mirando por si hubiera algo Antes de no parece que no Venga Seguimos No el Owen el que está con el brazo roto Ha mencionado a Santa Bárbara Ah, que se quería Santa Bárbara Dios, los espera Venga, ojo que puede haber peñita. Despejado. Parece que no hay nada. Vale. Pues, Mirad la luz sí. cómo se refleja los cristales. Sí. Está muy bien el juego, ¿eh? Yo también. Muy bien. En estas plantas están la URT, algunas unidades quirúrgicas. Aquí tenemos algo? Suena genial. Venga. Aún no hemos tocado esta zona por algo. No me deja saltar ahora. Vale, la zona los cero Claro, claro Tenemos no, es que con el COVID Genial. Venga, otra monedita, muy bien De Washington, 1889 Buena montaña allí no hace frío allí en Washington Pues nada Vamos a coger monedas de todos los estados, yo creo Seguimos Habrá algo por allí No creo, ¿no? No creo Yo ya me doy por satisfecho con la monedita Vale Ok Hay muchas Rendijas de esas que te pueden meter El juego lo utiliza mucho Los recovecos Está bien. Ahí hemos ido varias veces ahí de, de ratilla. Venga, si iba a dar la vuelta, pero no. Venga. Entra, Abby. Vale. Venga, podemos correr un poco. Porque vaya tela. Y nos entramos en el hospital de Silent Hill Vamos a ver Oncología Ok Vamos a ver que nos encontramos por aquí tu Sí, sí, la hasta luego <ríe> nos vemos en la Muchas gracias Pronto, La Nora espero. Buena gente, buena gente La Nora también Lo veis, sí. hay personajes que los va descubriendo poquito a poco Vale Ahora estamos con Abby Estamos descubriendo toda la historia de aquí de los lobos Son los ex-luciérnagas ya lo vimos en el En el de la A. Parte 1 Venga, creo que no hay nada por aquí No me fío, ¿eh? Todo este silencio Yo no he visto ningún cartel, pero bueno Ahí... Iremos descubriendo algo Hay enemigos Ni objeto. De momento. El ascensor que no queremos. A ver. Tercera planta. ¿Y dónde estaba el otro? No, no. Yo creo que tenemos que bajar, eh. ¿Qué pasa? ¡Eh! Aquí una rendija. ves lo que decía antes? Ojo, ¿eh? A los esqueletillos y rollos. No me fío. Miedo un tirillo, ¿eh? Está muerto Vamos, que no se van a levantar Lo que yo me refiero O eso espero Venga, alcohol Aquí una pistilla Ya empezamos con las pistas Venga, y las cartitas Jake, no creo que logre llegar a casa Daría lo que fuera para estar contigo con Susie, ahora mismo Toda esta historia de supervivencia está muy bien Me escondo pues con algunos compañeros La puerta está trancada y esas cosas están al otro lado Esos serán estos que están aquí Esto está peor de lo que creíamos No creo que venga nadie a buscarnos Al menos no a tiempo para salvarnos Espero que llegues a leer esta nota Espero que Susi y tú me recordáis Os quiero much muchísimo Scott Ah, Está guay Una notita esta de supervivencia, ¿vale? Claro habían hecho aquí un parapeto pero no les sirvió de nada Bueno, supongo Que tendremos que ir para abajo vamos a ir para tierra Hay varias plantitas Así que venga, vamos para abajo Ahora sí Vale, pues claro, ya no podemos más no, ¿Hubo grillo? Mal. Estoy escuchando grillo No se sé oye si muy fuerte, pero Vale, es que no sé por dónde tengo que ir, supongo que por aquí Cuidado intensivo A la UCI Yo creo que sí, aunque ahí parecía que te podías tirar o algo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Esto está trancado o qué? Claro. Yo creo que tenemos que. Tendremos que tirar para abajo. Bueno, ahí vi un par de luz por aquí Ahí, me dejo caer Vale Aquí una bandolera ¿Puede venir bien o okay? qué? A ver, otra nota Soy el último de mi unidad Todos los que estaban aquí abajo conmigo han muerto Hemos bloqueado casi todas las puertas Pero hay algunas a las que no llegamos Los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana no esperábamos este tipo de resistencia. Creíamos que estaban enfermos y débiles. No creía que iba a verlos a partir. que iba a verlos partir a mis hombres por la mitad. Madre mía. Tengo varios mordiscos en la piel y en el brazo. O sea, si ya está infectado. Voy a cargarme unos cuantos más hasta que me quede sin las pocas balas que tengo. Después me, me uniré a mi unidad. Se encuentra esto. Que sepas que. hay que enviar más soldados para asegurar esta zona del todo. Aunque en realidad, ojalá este edificio haya explotado y ya no exista. Hay que ser muy idiota para pretender contener esto Buena suerte <risa> Buena suerte, chicos Estaría ¿Estarí esto hasta la bola de... de... infectado Sí, parece uno de cedra, ¿eh? Con las botillas y tal Y la gorra Aquí, vamos a ver Que nos encontramos Lleno ¿Qué Vamos, lleno, se puede ir por la vida Lleno <risa> Existencia está entrando en la zona vigilada, vigilada. Fuerza letal autorizada para hacer cumplir las normas. Sin excepción. Venga, vamos a otra vez. Entonces, si no hay nada, seguimos registrando esto. Hay muchas cositas por aquí. Chapa, esta es la, la capilla. Capillas que hay en los hospitales. Aquí, parte que me interesa. Venga, vamos a ver. Esta gente tenía aquí un campamento Estamos llenos Aquí La pistita Aquí del cura <ríe> Bueno Está amplia, eh Esas cosas son capaces de lo peor Nadie podría haber sobrevivido No tanto tiempo Está muerto Vale, cada uno pues cuenta ahí su historia Donde puede Vemos conflictándose a los soldados. Está más que harto. Vayamos por ahí y buscamos una salida. Yo esperaría un día más. A ver qué hace los soldados nuevos. Un día y pasamos a la 100 Gracias. Menos mal que no estaba durante el brote. Si no, fueras caído también, Abby. Solo es lo que no sabemos. Cómo se salvaron estos. Bueno, parece que tenemos que ir por aquí, por la puerta esta. Vale. La puerta debe estar cerrada en todo momento. Uh, biohazard Pabellón de emergencia. Esto, ¿qué, ¿dónde estarían todos los chungos? Acceso a la cuarentena de la sala de emergencia. Estaban todos en cuarentena ahí. ¿eh? Vamos a ver es qué nos encontramos. Aquí va a ver este milla, ¿eh? No estoy temiendo. Vamos a ver. Uh. -huh. Máscara. Ahí. Echad un vistazo por si hay algo En principio no Vale, la ducha de descontaminación Que no funciona Y vamos para el túnel Y a ver si va a haber aquí alguno En momento no Vale Zona 2 Voy a que... No me fío. Vale, esto es... Demasiado... Sí, ya lo dijo que esto iba a estar lleno de cuerpo y tal. Lo que no quiero que se me levante ninguno. Vale, como ese de ahí. O algo... Como si levante No lo he leído. Quiero leerlo todo. Venga, pañón de emergencia. Muy bien. Debe ser cerrado antes de entrar y salir. Las carameleras están todas abiertas. que okay, me da mucho Miedito esto, ¿no? Meternos aquí. ¿Qué se van a levantar? Aquí va a venir un acechador o algo. Ay, ay, ay, ay. Dale, dale caña ahí. El duerzo. Venga, me ahorro un poquillo de... Buah, chaval, esto está lleno, tío. De luz Venga, vamos a ver esta pista a ver ¿Esto qué es? Algo. Nada, vacío Miente Tiene que haber algo por aquí. Nada de nada Venga, vamos a ver Somatrología Yo creo que tenemos que tirar para ahí, pero antes de ir para allá, pues Vamos a echar un vistazo aquí la parada de ambulancia, puede ser que haya algo, mira, hemos combustible. Vale. Y parada de ambulancia. Aquí está la ambulancia. Vamos a echar un bicheo, ve. Si podemos. No se puede. No hay corriente. Ay. Necesita energía. Lástima, eh. Y no tenemos cable para darle aquí Corriente. De momento no, parece. Y por aquí me podría yo meter o algo. Ojo. Los cuerpecillos estos. Yo creo que podríamos entrar por ahí. Si no me deja entrar por aquí para traumatología. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Qué hay monstruo ahí! ¡Quieren no las unidades quirúrgicas? Ya ha sonado ahí que te cagan. Unidades quirúrgicas. Tiene que estar ahí el monstruo. ¡Joe! ¿eh? No sé, ¿lo rompo? <ríe> sí, tío, ahí hay cosas. Tengo entre aquí. Vamos bien con el de este. ¿Me pongo las escopetilla o qué? Espérate, aquí Peta con Munición incendiaria Como se levante el gachón este, le meto Venga, no hay nada, tío Aquí, aquí Algo de loot Pero ya está A ver, a ver, a ver Otra nota No pues que entra a todos estos sitios quien corresponda. Hay mucho aquí, ¿eh? Yo aquí he sentado más de tres horas y nadie ha venido a decirme nada. Me han puesto en un hueco a la mordedura y se han ido. Me duele bastante y parece que está empeorando. Haga llegar esta nota a un supervisor inmediatamente. Un saludo, Don Cartes. Este es de lo he quitado tirado, el pobre. Me muero de hambre, pero no consigo retener nada ni agua. Tengo la cabeza como un bombo. Los gritos de afuera no ayudan. ¿Por qué me han cerrado aquí? Que venga alguien. Quiero ver a Sasha. Quiero ver, quiero a mi mujer Sasa, ayuda, se me va la cabeza Casi no puedo escribir, tengo sueño y hambre, quiero salir Hambre, ojos duelen, Sasa Es que se estaba convirtiendo ya Madre mía ¿Dónde coño me he metido? <ríe> pues en el hospital infernal Valor le echa, eh, la pava Va a venir aquí a por... Bueno, solo nos quedaba... Ah, va a ver Tecnología. Vale, vale, vale, que esto no lo hemos Explorado Aquí, aquí Ojo, pero puede haber más cositas por aquí Vale Suplemento, muy rico Vale, mira a ver si podemos hacer algo Hemos quedado sin esto, tío O, peta Quedado sin barra ¿Me la habrán quitado o algo? <ríe> pues nada, seguimos Vale, la nota del paciente y tal bueno, No tenemos 74 piezas He hecho de menos ya el, el banco de trabajo, ¿eh? Podrían darnos uno por aquí o algo Bueno, todo moscuro. oscuro Seguimos ¿Sirve? por aquí Genial. Ah, es nuestro último Sí, sí Están por ahí Menos tres ahí, ¿eh? Venga, sacamos mm. Ballestita Me gusta a mí bueno. Y dos, tío Dos, dos, tres Aquí uno Y dos, por lo menos Suministro Venga, vamos a ver el suministro No y tiene el energía Necesita electricidad necesitamos el cable Sí, el cable está ahí Venga, pues venga Vamos a buscar el cable Y vamos a matar esto Aquí Ahí también se va Vamos, vamos Cooperación se va a poder Otra más. Vale Venga, pues encontramos Vale, aquí tenemos uno de estos Eh ¿o qué, okay, tío? Un tirazo con la Cargo Vale. Listo Cargo Este por lo menos ha caído ya Tenemos que buscar el generador y el cable y tal Pero ese por lo menos ya ha caído Tenemos que descubrir cómo entrar a habitaciones Como. Eh, eh, que me ha asustado Con este Vale, este no es Por ahí Tengo que romper aquí o qué no, mejor Entramos por aquí Vale tajoncillo. Seguramente no, no habrá nada, pero bueno Tenemos que registrarlo Venga, unos suplementos muy ricos Venga, otra notita Vamos a ver Esta puede ser importante Doctora Kaila Higasi no sé que debería llevar a cabo las pruebas y registrar los datos, pero no soporto este dolor Ha ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven tiene que sacarme de aquí, estoy a punto de venirme abajo Nada, la notita aquí de la doctora Vale, pues nada Joder, parece que siguen deambulando por ahí okay, averiguar el generador A ver si esto podemos, tampoco <risa> Había que probar Exactamente. Cooperación Es que hay un mogollón de cables. Se van para acá, vale. Pues tenemos que buscarlo. Vámonos. Marchadita Venga, si vas bien sola. Te molaría, ¿no? tabla mocha entera voy siguiendo los cables pero ah mira me ha cogido parte ahí vale tenemos el, el banco de trabajo, los, los chaves de menos lo he dicho hace unos minutos vale y tenemos generadores venga, a ver si podemos ahí, ahí, ahí Triscalo todo, combustible y a llenar aquí un poquito de combustible a ver si Ahí, llenamos, perfecto Tenemos de arma De momento estaba bien la, la ballestita por si podemos pillar ahora eso ahí Habremos a ver cuando arranquemos esto <coughs> Eso ya va a ser otro cantar Pero bueno <coughs> Perdón Si le damos recarga aquí, ya la mejoramos la ballestita a tope, eh el fusil semiautomático con mira viene muy bien Pero lo malo es que no tiene silenciador Esta nos falta todavía Esta la pistola de caza Podríamos poner la, la mira y todo Mira o qué A la ballestita, ¿no? Bueno, la ballestita ya la tenemos La mira Haría falta estabilidad y recarga a ver Me gusta la bellestita, va muy bien De todas maneras, estamos aquí mejorando toda la arma Este más estabilidad, ¿vale? Que nos pide 50 o este es que nos pide un montón, ¿eh? Poca broma, tú 80 80 partes Uf. ¿Qué hacemos? ¿Le damos más estabilidad o más velocidad de recarga? De todas maneras esta no la suelo utilizar cuando viene mucha gente ¿Sabes lo que te digo? La suelo utilizar ahí como, como fusil de francotirador Como ballesta de francotirador con la mira No sé, estaría bien ponerle también el, la mira al otro a, a este la mira por cuatro O la ráfaga incluso Puede estar bien Venga, el fusil no iba muy bien antes. A ver, 80 también y 80 también. Vale, este va a darle más cadencia de fuego. En vez de un tiro, dispararía tres tiros a la vez. Tres balitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chavales? Yo creo que le podríamos pegar a la ráfaga ya, ¿eh? Una mira, la mira también mola, tío. Venga, una mirita guapa. Vale, quedan 20 partes. Ya con eso no, no vamos a poder mejorar mucho, pero bueno. Esa mira guapa ahí para el rifle. Ahí, van a caer todos. Que no vea, Ya tenemos al tope. No podemos y no podemos. Así que, genial. Yo creo que por aquí ya está todo. Aquí el único que nos faltaría el generador Y vamos a ver Ahora con el temilla, eh vamos allá. Venga Tira Ahí Tenemos energía Venga Habrá que conectarlo o algo, no sé Algún tipo de interruptor aquí Ahora me pide un fusible o algo, ¿verdad? Bien, bien. Sí. Bien. Hay una cosa facilita, tío. Para dar energía aquí a esto. Encuentra el generador y. Venga, ahora hay que estar al oro, ¿eh? Venga. A ver. Tiraría primero aquí, a ver. Dice que no. Hay que ayudarla un poco. Agáchate A ver si es que ya está Mierda ya está un tiraco Toma Así que Es que habría que carga más rapidillo, ¿eh? Y la cabecilla No te muevas Bien, bien Y nos queda otro Ahí detrás Y si algo por aquí Parece que no No lo voy a romper Porque si no hacemos mucho ruido eh, Vamos a ir abriendo puertas ya Venga, ahí tenemos uno eh, La puerta, vale Venga, yo creo que con este... Cae Quedan dos tirillos del silenciador Listo Ahí A descansar Venga, venga, venga Suministro ahí bueno y rico Eso es lo que quiero yo Luz del bueno <ríe> Que nos dé... De... La medicina quirúrgica que necesitamos Por ahí podemos Las luces rojas que hay por ahí Pero bueno, me imagino que serán de alarma y tal Aquí no se puede Ah, pues sí O no Sí Agachado, vale Recuperamos Ahí mi flechita Hemos matado matado dos, ¿no? A eh, ver, mucho ojo. Están por ahí, por del otro lado. Pero no me fío. Vale. Aquí estamos llenos de alcohol. No sé si podremos fabricar algo más. Creo que no. De momento no. Aquí la claridad del modo escucha. Me lo voy a dar ya, creo, ¿eh? Me parecen con mayor claridad. Este es para sentir amigos amigo cercano a través de las paredes O de la velocidad de movimiento Este más rápido y este ya no lo dimos Este también estaría bien Sí, para los silenciadores, tío Yo creo que sí Pues venga, nos damos este Vamos a casar a mejorada Vale Y al siguiente pues sería este Silenciadores Gastamos muchos silenciadores Amigo, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar, ¿Jugar conmigo? Al escondite, toma, lagazo. Debería hacérmelo más fácil. ¿Dónde coño están esos suministros médicos? Eso digo yo. Venga, eh, vamos a ver aquí Si encontramos algo, nada, que está todo vacío una sí, Si puede ser ahí nuestra Escapatoria Que allá tengamos ahí los suministros Vamos a ver Vale Estoy intentando coger todo el luz Ahí tenemos la puerta para irnos y poco más Aquí Ahí, buena, buena Qué bien la hemos visto Vale necesitaríamos un arma cuerpo a cuerpo Pero bueno, ya seguramente encontraremos alguna nos suenan los cristales, ¿eh? Aquí estamos llenos Y voy a hacer una daguita Ahí Un par de dagas Cogemos el luz En menos las tijeritas Y seguimos para el siguiente cuarto Vale, muy bien esa cinta venga, pues seguimos a ver, ahora sería esta aquí parece que no hay nadie ¿eh? pero en una de las puertas había uno muy sospechoso como este de aquí? parece que no no sé si lo hemos hecho esto ya o no no lo hemos hecho porque estaba las puertas cerradas Eso queda mucho miedo Lo mismo, la hemos matado ya? Yo creo que sí Que es el mismo que... Sí, esta zona la hemos hecho ya Venga a ver lo que nos queda Que no sé lo que nos queda Esto lo hemos hecho ya Pues la ambulancia de atrás o algo, creo Vamos a ver. Nos quedaban aquí alguna puertecilla y tal, ¿no? Está es el degenerador. Y el banco de trabajo. Este no es. Oh. A ver, parte, no sé si haremos algo con eso, no creo. Más o algo, parece que no Revisamos un poco Antes de irnos el El workbench Banco de trabajo 30, hemos conseguido 30, bueno No tenemos Para nada, pero Está bien mirarlo, ¿vale? Estoy un poquito perdido Me dice que por aquí Aquí, ¿no? Por los túneles esto ¿O okay. qué? Y me dice, tío? Hemos entrado pues Algo nos falta aquí Joder, es que hay un montón de luz por aquí que no Que no hemos cogido ¿Qué pasa? Y vale Hemos, hemos gastado la cuchilla Para me deje cogerla otra vez, pero bueno Ah, bueno, no es lo que yo quiero Quiero ya que me dé los suministros Creía que Vamos a conseguir por aquí Tal vez nos quede ese de ahí Vale Esta de aquí Vamos a ver Otro pabellón de emergencia sí. Venga, abrimos aquí Y ahora es que encontramos Nada de loot Y nada de enemigos No sé para dónde tengo que ir ¡Joder! Ostras, tú Esto fue la puerta esa que no podíamos abrir ¿Qué escuchamos algo Madre de mi vida ¿Por aquí me tengo que meter ahora No me fastidia <ríe> No, no No, no Veloz va Digo que me tengo que meter por ahí No, pero el monstruo El monstruo Ojo con ojo, eh Ojo no, con él Este me va a salir cuando coja la, la munición Cuando coja los suministros Allí Aquí Vale, esto fue lo de la ambulancia Un ahogado Me dice que para allá Vamos a ver Creo que había algo de luz por aquí Bicho, ahora todo el susto que me va a pegar ¿Era un monstruo nuevo o qué? Bueno Esto Parece que ya está todo Eh Por eso creo que es para irme para atrás, eh Sí, esta zona ya la vimos Sí, sí Me suena Venga Vamos para lo de la ambulancia, ¿vale? ¿Quién ha hecho eso? Hmm. ¿Tú qué crees? ¿Un túnel, tío? Ah, tranquila. Coges esa mierda y te largas. Sí, sí, pero verás tú. Estoy escuchando agua o algo. Oh, no me deja subirme, me quería subir lo harto, pero no me deja. Voy un poquillo congojado ¿Se nos va la linterna o qué? Vamos ah, a Tengo que llegar a esa ambulancia casi seguro. Por aquí, por el aparcamiento, parece que no hay nada. Está ahí, está ahí la ambulancia. Vamos allá. Es la primera vez que juego este Este maravilloso juego oh, qué bien. Y no sé lo que me voy a encontrar Yo casi siempre los que subo al canal Es la primera vez que juego A no ser que ya sea una serie ya como esta Que vayamos ahí jugando Pero que no he visto el final ni nada No sé nada Y es lo que me gusta Que, que me vaya sorprendiendo Y que nos haga pensar Y que podamos ir pasando las cositas Vale Nada, ni nada, tío Aquí esto me, me complica la vida Va a salir el monstruo este Macho, ¿dónde voy? Esto más oscuro que... Aquí Lo mismo tengo que empujar esto Ah, tío Hasta no Dice que hay algo Vamos a ver, que me queda aquí otra cosita. Ahí, por fin. A mí va a ir si los. Suministro, bien, todo completito, todo nuevo. Sí, pues cuando llegamos el LED ya. Se pues, ha comido un bocata y. y se ha ido al Madonna. <ríe> que viene ¡Y viene el monstruo! ¡Que me pilla! <ríe> viene tío no puedo verlo ¡Ah! la puta Perdón. esto qué? a correr a mí <risa> dale a mí dale nos pilla <risa> uy uy uy uy uy uy uy uy <risa> Corre, por de que está muerto Ahora no el Este es como el de Resident Que te persigue, que te persigue, que te persigue Que viene, que viene El bebé, este monstruo <risa> La madre que parió que no se dónde tengo aquí Ay, ay, ay, ay Que no me lo ha, que me ha pillado, que me ha pillado Que me ha pillado, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Que yo uh, Uf, uf. Corre, uh, Abby, que viene Ah, ah, ¿Cómo corre el avi, tío? ¿Ahora qué? Oh, madre que parió Quita el hacha Que me pilla, que me pilla Que me pilla Me con el hacha <risas> Quita, bicho Tío, sí, que bicho más repugnante es una mezcla de todo Está ahí a, a su conjunto ahí de cuerpo Mamma mía, tío La que le voy a dar con el, el, la escopeta ¿No o qué? Este quiere, este quiere pelea Este quiere pelea ¿Muerto o qué? Va a morir ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Lo ¿Mismo tengo a correr o qué? No creo que sí Esto ni que lo mate tiene que lo mate, tío. O oh, sí, tal vez sí, lo tengo que matar, ¿eh? Tal vez sí. ¿Dónde está el monstruo? Ahí viene, ahí viene. Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ojo! ¡Ahí! Buena, buena Mira, mira que se está despegando se despega! ¡Ostras! ¡Ay! Dios, que me pilla Pero Ahora vamos bien Supongo Me munición para... Se pilló este Maldito ¡Hombre! ¿A que viene? Dios Pilla ahí cogiendo munición Mátale a ese que sea Me he vuelto aquí en círculo como puedo Pilla, tío Me mata Aquí El nila está Que me va a matar Que me mata Me hago en todo? No tengo... ¡Apuñetazo, ¡Ah, no! ¿Qué hago en todo? Aquí viene el monstruo ¿Qué Me va a matar otra vez, tío Ahí coge munición que me pilla. Llégale ahí, tío. Este que me va a matar. wow de piñazo! Me ha pegado, me mata, me mata. Tela marinera. A ver, especialmente eficaz contra los infectados, pero no, ¿eh? No mucho, ¿eh? Ojo, tío. El daño prolongado. Ya tío. ¡Dios, qué puñazo! viento otra vez, tío! Uf. ¡Pero qué mala bestia es esta! <ríe> Tenemos que fabricar a lo mejor más. Más cartucho, ¿Qué tío? No lo veo. Encima. Y lleno, funde, ojo, ojo, tengo la espalda, eh. Bien, mala bestia, no me ha hecho sufrir. Arde ahí en el infierno. Que esté Tiene que haber forma de salir. Bueno ¡Jopeta! tener coleguita Bueno, vamos por el luz Que no habrá dejado por aquí Que vaya tela, ¿eh? ¿Dónde ha fundido ahí? A ver si podemos coger algún botiquín sin que lo gaste Vale Podemos fabricar munición también Para esto Aquí, cartuchito. Ven. Explosivo. Ahí. está igual. Lo que podamos, lo que nos deje. Bombita. Este podemos hacer. Silenciador. Este no tenemos el arma. Y nos haría falta ahora explosivo. Pero bueno. Táctica de campo. Ya tenemos. 59. A la actividad. Botiquines más rápidos. Está bien eso, ¿eh? Hemos descubierto ahí que... <coughs> Perdón. nos puede venir bien lo de aumentar la rapidez de utilizar los botiquines. Silenciadores mejorados. Venga, iba va por los silenciadores también. Todos no podemos. Vale. Pues ya tenemos silenciadores mejorados. Así que muy bien. Tenemos ahí los, los cartuchos explosivos. Cambio. Me pongo los normales. A ver si cogemos algo de, de botiquín Sin tener que gastarlo Había por aquí alguno, creo Guau, wow, pues sí que está todo lleno esto, tío Vale, me quería quedar aquí, pero no Venga, vamos a ver el loot ¿Dónde está? Ahí, ahí Ya, desde luego tenemos Mención del fusil que la hemos cogido ahí de remanguillé tenemos suministros médicos, quirúrgicos, así que muy bien, muy contento. Venga, seguimos ahí. Necesitaría un botiquín, ¿eh? También os lo digo. Aquí, explosivo. Que nos va a venir genial. Estoy en la misma zona otra vez. Vamos a ver. A ver, si te veo, que me va a comer. <risa> ¿Estamos otra vez? Pero bueno ¿Sigue con vida aquí, quién, tío? A ver No me va a dar el botiquín Pero bueno Aquí, aquí tenemos algo más de luz ¿eh? Antes de irnos No lo veo a ver Creo que está de atrás Pero vamos, me había marcado más, ¿eh? Ok Lo intento Aquí, aquí Ahí, ahí Alcohol lleno Vamos pues a unas bombitas caseras Y más munición ya no podemos. Bombita. Eh, al final voy a tener que dar el botiquín, ¿eh? Pero bueno, que no pasa nada. Lo decía por no gastarlo. Pues no sé si habríamos cogido el último. Ahí. Munición. Combustible, la escopeta lleno. Algo más. Más ruiditos raros. Ah, lleno. Este, este que lleno. Lo podría gastar Aquí Me equipo el mío Nos vamos a ir rápido Venga Y cogemos el otro Y así no me tengo que gastar de De hacerme otro Muy bien La bombita, ¿no? Venga, pues sí lo Fabricamos Y el posible luz que haya, pues Lo vamos recuperando Venga, genial No, déjate ahora de bombita Ahí Una pista Ahí Bueno, de luz ya está bien la cosa, ¿eh? Yo creo Venga esto, no, esto mola también, que entendí que donde tienes que ir o algo Porque es que esto es, es, que es un lío, fijaros todo, todo lo que vamos recorriendo, para ir para abajo y Está muy bien lo del seguimiento ese Por lo menos en este juego viene muy bien Es que luego para encontrar la salida, no vea Está con la mar serena está, tío? El bicho Parece que es uno de esos que se esconde A ver Ahí ¿Aquí no podremos disparar? Sí Sí se puede Venga os digo que el juego utiliza mucho estos escondites, estos... Sistemas, está muy bien, porque como tiene el cuerpo a cuerpo y puede estar agachado... una acción de personaje... ¡Oh, ay la madre que quiero parir! qué susto me ha pegado! Vamos a ir hablando y nos pilla ahí... Después yo me tengo un escopetazo... ¡No huya, cobarde! ¿Cómo huye? ¡Que no huya, hombre! ¡Y por pues le he tenido que apuntar ahí! Y... Madre mía, todo el cargador, ¿eh? Todo el cargador. Este era el que se me había escapado. ¿Esto porque no me de acuerdo? Estaremos llenos a lo mejor. Bueno. Aunque podríamos cambiar de munición. Vale. Ponemos la buena. La de. incendiario. Vale. Y mientras, pues podemos ir también. Con el rifle, vale. Yo creo que vamos genial. Venga, dice que para allá ahora. Que hay mucho luz, no me quiero dejar nada, tío. A ver, por aquí hay un montón de cosas también. Esto no lo hemos luteado. Venga, parece que está por aquí Esto parece la morgue, ¿eh? Vamos, tiene toda la pista ¿Ya ves tú? Todos los cadáveres que hay aquí Seguro que se levanta alguno Venga, coge munición ahí Buena ahí Ok Ok Y creo que está la salida, ¿eh? Esta es la salida Pues venga vale. Vámonos, Abby Cómo tardamos en hacer las misiones estas, ¿eh? Bastante Bastante tiempo se necesita Para, para atrevenarla, ¿eh? ¿Qué pasa? Tenemos más luz por aquí Muy rico ¡Eh, monedita! A ver, monedita ¿Cómo se rompe? Ahí Venga, otra monedita No nos podemos dejar ninguna Seguro que me habré dejado alguna, pero bueno Mira, mira, Hawái, 1959 2000 Muy bien, ¿eh? Otra monedita Perfecto. A otro estado americano. Pues genial. Solo empleado. ¿Más cosas? Aquí. No, wino cuento win loot partes. partes Bueno Pues Vale, ya Vale, ya no tenemos maná que por aquí Vale, para aquí, para el túnel, ¿no? Este, perfecto A la salida del túnel Vamos a ver Venga, nos quitamos la mascarilla otra vez, la máscara Ojalá y ahora esté bien. Me gusta a mí saquear también, lutear los, los coches de poli, pero no dan nada <risa> Lamentablemente no dan nada pago la linternilla Y la Yara, está. Eh, ahí está el nene. Tranquilo. Claro. Mira que he mirado ahí a ver si había alguien, pero no. Ya la había ahí con su coletita, con su trenza. Qué chunga es, ¿eh, macho. Me la encuentro en un callejón de noche y salgo corriendo. Muy chunga, muy chunga Claro Se va a quedar en el sitio para que lo descubra Venga, vámonos Que no Parquita Me gusta, me gusta Tú me de pensar En la lanchita Venga, ahí vamos con la lanchita Paseando por aquí Por las calles de Seattle Inundadas Y fijaros la vegetación Como cómo se lo come todo ¿eh? El hormigón, el acero Se lo come todo La vegetación Estamos en un mundo dominado por las plantas Ella es eterna Que somos nosotros los que nos creemos Que dominamos el mundo pero Las plantitas están ahí De la marinera Encima no utilizan de jardinero. Qué listas son las plantas. Venga, vamos a ver. Tiene pinta de que esto va acabando. Yo que sé, estamos otra vez aquí. Vamos a ver. En el acuario. A ver cómo termina la operación. Se supone ya le hemos dado. ¿Qué tiene Alice? la perrita Alice. Yo seguro que no ha acariciado ningún perro. Sí, ¿ves? El niño lo tenían ahí en la sexta y el pobre Evo se estaba perdiendo todo el mundo. hecho... Venga, vamos a ver. A ver si sobrevive. Yo creo que sí. Se pondrá Sí, eso creo. Bueno, por ahora... A ver, Lowen. Son unos críos. Lo sé. Que no sé, nos eh? ha pasado. La si guerra. De Están en la oscuridad. Puede ser. Están en el lado oscuro. Jeje. Iré a ver cómo está. Vale. Venga. Vamos a ir tres o cuatro días ahí con Abby. El personaje principal. Mira, aquí está. Mira, sin brazo ya la pobre, pero bueno, viva. Lo importante. Yo creo que, que hemos hecho aquí un buen trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está otra vez la Nora de chiquitilla. <ríe> no tiene luz ni nada. Vale. canijilla, no tiene tantos músculos como ahora. Venga, vámonos. Ya os digo que no me cae muy bien la... <ríe> Ya sabéis por qué. Si no lo sabéis, os recomiendo que veáis mi canal. Tanto eh, Lo tengo el 1 en lista de reproducción, de lado a 1. Con su DLC y todo, ¿eh? También que lo subí. En el DLC. Con la Eli y su amiga. Vamos. Muy divertido el DLC, eh. Aquí podrían sacar algún DLC también o algo. Había noticias de que van a sacar el multijugador Pero no sabemos, por ahora A lo largo del 2022, digo yo O para el 2023 El camino que va Seattle, día 3 Seguiremos con Gaby, digo yo Es el padre, ¿eh? El que ha visto, yo creo que era el padre No sé Vamos a ver Estaría soñando algo Pienso yo Bien, se ve, se ve muy real Todo Hacen un buen trabajo Incluso el peinado Se le ve la, la patilla ahí Venga, vamos a ver Si la han dejado sola o a ver qué pasa Menudo susto me ha dado El de el de ahí del hospital Madre mía, ¿quién será ese? El monstruo ese Ayara. Soy yo. La Mel se huele a algo. Despierta. Cambiar las vendas de Yara. Es increíble que ya esté en pie. Es que los scars son duros. ¿Por qué se pelean? ¿Qué Yara? No Led no quiere dejarse atar. ¿Tienen diferencia de no, opinión? Luego claro, lo suyo que se vaya con el Owen allá a Santa Bárbara, si hombre, es. allí. A surfear o algo. Creía que le habrías o sea. convencido de no ir. Es una falsa esperanza, creo, lo de Santa Bárbara. De hecho, iré con ellos. Oh, Dios, se ha unido. Con si embarazo no y todo. Esto. Ah, si no vienes. Quizá ellos los hayas engañado. Pero a, mí no. a ver, esta no se fía de del Abby ¿De qué estás hablando? La mejor matascar de Isaac De pronto cambia de parecer Y Owen no tiene que ver ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto Eres una cabrona, Abby <risa> Desde chica <risa> Desde, Desde chica siempre. Claro <risa> Está guapo, está guapo esto Estoy harta gustan los diálogos? Estos diálogos están interesantes. Aléjate de ellos antes de también. Claro, puedes joder la vida ahí. Ya se la odio, ¿Eh? pero bueno. Es que la Avi tiene mucho peligro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Qué decisión toma? Quiere que la vean ¿Qué camiseta? ¿Estás.? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿La camiseta? ¿Tiene una nutria o qué? ¿Y tu brazo? Claro, será algo de aquí de. Yo creo una nutria marina. ¿Está mejor que esta mañana? ¿Has recapacitado? Lo sí. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Se ha perdido, ahora se ha perdido. Se fue por aquí. Ahora tenemos que buscar, al niño. Venga, así que está, supongo... Pues venga, vámonos. Necesita por aquí. Lev, vuelve aquí, por favor. Valentilla, valentilla eh. Aquí me dejado algo un momentito. No algo por aquí. Que por debe preocuparse. Pita, o algo, eh. Debe y aquel aquí ah. está un poquito más para adelante, ¿vale? ¿Qué podría pasarle? A veces por aquí. Por los pecados de sus hijos. aquí Pero esto Vaya aquí. fiesta, están casi es interactivos. Qué guay. No puede para irse. Nadie Qué chulo el acuario ¿Han de, de Seattle. Dan ganas de ir a visitarlo, en verdad, y todo. Lev, lo siento. Sal de una vez, Lev. La medusa de la cabina brillante. Mira, aquí no, no están Vale, aquí está lo de las medusas Las meten ahí esos tanques Moon Jelly Sí, sí Ok No hay nada, pues nos vamos Seguimos Ahora sí si me voy correr un poquito Mira aquí el traje de buzo La letilla y todo Falta el neopreno, pero bueno cañón vale esta será la cueva esta de los piratas o algo en la perla cala del naufragio naufragio pirata que guay churones churones Ama a los tiburones pero odia el océano. ¿eh? Sí que se ha abierto. sabrá ti. nadar o algo? Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. Mm. Dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. <risa> no sé cómo darte El tiburón de punta negra. ¡Lev! ¿Y si no al lev? El tiburón azul... <risa> A mí también me gustan los, los tiburoncillos. Las de lejos, claro. ¿Qué, ¿Qué es el no vale. Venga, Apuntamos y... ¡Corre! <ríe> ¡Cómo mola! Mira esto aquí en la jaula, ¿vale? Está todo muy guay. Más. Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar. Venga, venga otra más. Como te lo lance ahí arriba, ahora <coughs> Venga Vamos <coughs> por si hay algo, parece que no. Ya está, aquí no hay salida. Ahí está el niño. ¿Quieres probar? No me parece buena idea. Sí, hombre, prueba tú también. Sale ahí el... El calama. Como no han tratado a los perros, pues. Está guay. Si nos vamos a tirar aquí toda la mañana, aquí toda la tarde. Creo que le encantará. le ha gustado, le ha gustado a ella y. Y a la perrita también. A la Alice. La manía de ponerle a los nombres A los, a los perros a los nombres de, de personas Juguete de perro Te va a quedar sin nada, ¿eh? A ver si se lo podemos embarcar aquí arriba o algo Casi Dice que por aquí, o sea que tiene ese por aquí. Hola, equipo 97, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. A ver, se aprecia ya el niño. Madre mía. ¿Por qué hace esto? Busca a un niño. La cosa fatal. ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado. Está también con la cara David, cortada. Como algunos lo Vamos a ver, enteramos de lo de la historia esta. Tarde mucho. Vamos a ver. En entender qué siempre cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando él Me explicó Cómo se sentía por dentro Le dije que se lo tenía que guardar para él Yo esperaba Que se le pasara Después parecía que estaba bien Se un poquito rebelde Luego se rapó la cabeza Como los hombres Claro, quiere saber también Sí, sí, es un juegazo, ¿eh? Equipo... Estoy flipando. Al le grité. Le pegué. Hay que estar atento a la historieta esta que cuenta. Fui Me pegó al niño. Hay que pegar a los niños, sí, por supuesto. Busquemos algo para animarlo. Diálogo, diálogo. Venga, vamos a darle algún juguetillo o algo, no sé. El arco estaría bien, el arco ese de juguete. Pero no sé, vamos a ver lo que lo que descubrimos por aquí. Venga. ¿Por qué crees que lo hizo? Siguen hablando. La semana pasada le asignaron su rol en la La tienda de regalos. regalo Tesoro hundido. Shh. esposa de uno de los ancianos. tradición. Pobre chico. Movida, ¿no? A ver aquí. ¿Dónde está Seattle, mira dónde, está, mira dónde está Seattle, tío. Está en California. Uf, ¿Y California está abajo? ¿Dónde está California? En el sur. Mira para abajo. Vale, a ver. Um, esto es Seattle. Y... un um, para abajo, para, para abajo. Esto es Santa Bárbara. Ahí, ¿Qué? en el arrecife ese. Es muy pequeña, pero está aquí, arriba. Qué lejos. Sí. Vale. Eso está lejísimo. Yo no sé cómo van a llegar a esta peña ahí. Venga pues ya está. Vamos a ver. Los topos este. ¿Qué pasa? ¿Vamos a poner un regalito o algo? ¿Dónde, dónde? No lo veo. Y no, es lo mismo, es para abajo. Yo creo que sí, porque aquí no hay nada. Tienda de regalo está vacía, ¿eh? Bueno, no ha nada. Está todo en el suelo tirado, todo roto. Y no ha dejado nada. está en esa de la mochila. Bueno, ahora no hay que luchar. Entonces, pues no necesitamos la mochila. Vamos a ver. Encontramos algo por aquí. Eso es lo que yo digo. A ah, ver, es que le encontramos, niño. Una camisetilla. O no sea, sé yo, ¿eh? Se le va a gustar mucho eso. No. Ah, conseguiremos algo mejor que estas camisetas. Claro. Swing, swing. <ríe> Qué graciosa la, la ballenita. Y eh, la foquita. Tiburoncito. Vale, vale. Vamos a buscar otra cosa. Sí. Me disperso. Eh, mira aquí, aquí hay Muñequitos No sé para dónde tenemos que mirar Voy a echar un vistazo porque si no Aquí uno y otro por allí A ver aquí que tenemos Venga Un, dos, uno, dos Tu broncillo De VT Es un peluche Vale Podemos mover tiene todavía la etiqueta del acuario 30 papas por el peluche A nosotros no nos va a costar nada Pues no tenemos Taquilla para pagar A ver, estos son los que nos quieren ahí Hacernos o sea, creer tiene su lado malo, es su lado bueno también. Venga, este de mis cosas, por favor? ¿El qué? que bueno, mi acuario y mis cosas. ¿El qué? ¿Es broma. Coge lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Le? Uh, Sí, al final del pasillo. De Oye, Venga. ¿podemos hablar? Ahora voy. Okay. No entiende mis bromas, los niños y yo, sí, pero tú les caes muy bien. Entonces vienes a Santa Bárbara, pasa que no. Podemos solucionarlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Yo sé. que es un puto desastre. Lo sé. Decidamos ser felices. mí. Tenemos derecho. Es que Lowen, no ve, Lowen se va, se va. Se va con la barquita. lo va a matar, Ya ve Vamos a coger una... Eh, lancha. La acaban de operar. Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. Owen. Oh, well. Van a la puta isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Si Esta también ves. la quiere. Hay Ay, aquí ver. un trío amoroso. Quédate aquí y arregla el puto velero. Claro, claro que lo tenga feo, ¿me? Tus prioridades. Claro. Y ahora vamos. Está bien, está bien que le diga eso. Si fuera sido le fuera dicho que la acompañara. Está muy bien. Guau, pues sí que es larga la historia esta de Abby. Que hay otro barquito y hay varios barquitos. Ahí está el puerto. ¿Cómo vas? Estoy bien. Vale. Dura, dura. Ok No sé dónde estamos En alguna parte del acuario Supongo La parte de arriba O la taquilla Parece la taquilla esto No sé <risa> Bueno Yo creo que es buen momento Para ir dejando el vídeo por aquí Nos queda otra vez ir a por el niño Se nos pierde Pues nada Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Si así ya sabéis, darle al like, suscribiros si no lo estáis. Y comentar. Y decirme cualquier cosita por el canal. A este sí. A... Lo he dicho antes, esta es la primera vez que juego. Todo esto es nuevo para mí. ¿Vale? Es la primera vez que lo estoy pasando. El 1 ya lo pasé 3 o 4 veces. Este estoy todavía con la primera. Lo dicho, aquí dejamos el vídeo por hoy. Un saludito, Peñita. Chao, chao. Sed buenos. Te apoyar al canal, muchas gracias...